Nos encontramos acá en la marcha de miles con una compañera de la escuela 136. ¿Por qué marchás hoy acá como docente, como mujer? Hay que defender los derechos de las mujeres por sobre todo y me parece que eh, por esto se empieza, por esto, por reclamar. Y invito, allá que está la oportunidad, a todos los hombres que vengan a acompañarnos, porque la marcha tiene que ser un mensaje para los... Para todos, uh -huh. para todos, hombres y mujeres. Así que, bueno, por eso, por eso estás hoy acá presente. Por eso estoy acá presente y bueno. Como trabajadora de la educación. Como trabajadora de la educación. Bueno, muchas gracias compañera. De nada.